Hola, soy Viviana Vázquez, soy colombiana, nací en la ciudad de Bogotá, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Deporte. Me encuentro viviendo en Buenos Aires, Argentina, desde hace seis años. Trabajo actualmente en el Club Atlético River Plate como entrenadora de categorías formativas, más exactamente en la categoría sub-14 de fútbol femenino. Y bueno, desde este tiempo que, que estoy acá acompañando y tratando de impulsar el proyecto de todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte para las mujeres y para las disidencias. Valorar eh, el hecho de que los niños y las niñas... Eh, usualmente el único espacio seguro que tienen son nuestras aulas de clase y nuestros espacios deportivos y artísticos eh, cuidar la sensibilidad y la creatividad que tienen cuando son muy chicos eduquemos desde el amor, desde la compasión, desde la comprensión eh, eduquemos desde el pensamiento crítico eduquemos desde los cuestionamientos, desde la duda, desde no sentirnos atacados si en alguna oportunidad eh, no están de acuerdo con nuestro pensamiento creo que desde la diversidad se construyen cosas muy interesantes eh, y recordemos que un niño y una niña eh, eh, siempre va a recordar cómo los hicimos sentir, mucho antes que cualquier otro contenido teórico. La educación tiene que trabajarse a través de la emoción, de la sensibilidad, de la empatía. Eh, creo que el mayor aporte que podemos hacer como personas y como sociedad para lograr esa paz anhelada eh, es tratar de ser de los buenos, no solamente de los buenos profesionales, sino seamos de las buenas personas. Seamos de las personas con principios, seamos de las personas con valores, seamos de los que dejamos una huella positiva, por supuesto, eh, seamos de los que dejamos los espacios mejores de los que encontramos eh, y yo creo que así es como vamos a lograr la paz. No, creo que no hay paz posible sin transformación individual.